¿Qué onda amigos? Hoy vamos a, a hacer aquí un garaje. Andamos haciendo, el, vamos a hacer un, una añadición para el garaje. Y estamos haciendo el furing. Así que los invito a que nos acompañen en esta construcción. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Uh, gracias por sintonizarnos y acompañarnos en nuestros videos. Pues uh, <coughs> aquí está un pequeño trabajo que hicimos. Que fue una añadición a un garaje ahí uh, pues estamos echando los furings no grabé mucho lo del concreto porque no tenía electricidad y se descarga bien rápido mi iPad que es con lo que grabo uh, ya que tenga una cámara uh, es, es lo que necesito ahorita bueno amigos pues uh, mi nombre es Bernardo y pues como muchos de ustedes saben yo hago videos para es, uh, enseñar algo de lo que yo sé de, de los negocios de roofing y cómo hacer estimados si tú necesitas uno visita mi, mi página aquí la dejo abajo en la descripción bueno mira como puedes ver aquí ya tiramos las paredes que son dos por cuatro uh, y espaciadas cada, cada dos pies ahorita estamos haciendo lo que se llama la header que es la que va arriba de, en el garaje es para detener el pez. 2 x 12 es con media pulgada, algo en medio para hacer las, uh, las tres pulgadas y media que es el 2 x 4 que va a ir arriba, van los platos, ahí ya la paramos, al último tuve que hacer la puerta más chica porque el señor la quería más chica y ahorita lo que andamos haciendo, estamos poniendo los... los uh, pedazos de madera que son los 1x4 para clavar ahí el metal este es el primer trabajo que yo hago uh, así para alguien por mí solo que lo hago completo yo pues he trabajado en framing antes y ahí aprendí un poco nunca fui maestro ahí pero pero si sí se me pegó algo y es lo que me ha ayudado a hacer esto aquí a figurar esto de los beams por qué ponerlos todo eso Um, me ayudó mucho a darme ideas y aquí pues uh, ahí nos va quedando un poquillo, poquitos errores pero así es en, en el trabajo te, te tienen que pasar errores para aprender a veces si tú estás haciendo los primeros trabajos no te preocupes échale ganas hay veces que en los primeros trabajos uh, sales perdiendo casi o, o no te queda nada de dinero y se frustra uno pero no te preocupes, así es el negocio. Uno va aprendiendo poco a poco a, a dar bien los estimados. Y pues aquí le pusimos a 2x6 de Joyce. No, no se los puse muy pegados porque nada más eran para, para detener la, el beam que no se moviera para los lados. Y estoy poniendo las cabrillas que las puse en dos secciones porque el, el total de las cabrillas eran como 18 pies no no te miento eran como 21 pies pero los puse <coughs> así doble porque pues los más grandes son de, de 16 pies los que venden en las tiendas en las tiendas de madera y pues aquí como puedes ver ya empezamos a poner el metal es el primera uh, building que hago yo así y, y se siente bonito porque uno va aprendiendo uno se da cuenta que uno puede hacer muchas cosas a lo que uno se proponga hacer Amigos desde donde nos sintonizas ahí déjame un déjame tu un comentario donde ¿no? nos escuchas de qué parte de en Estados Unidos nosotros estamos acá en Arkansas en el, en el noroeste de Arkansas pues aquí ya le vamos poniendo la puerta, uh, como puedes ver así la hice más chiquita, pero aquí el error que hice en el garaje, yo nunca había hecho algo así por mí solo, no, uh, pero ahí me fui guiando con el otro, la otra puerta del otro garaje, y le tenía que poner el trim del garaje primero, pero pues ahí me equivoqué y ya me di cuenta hasta que ya lo había puesto, así que eh, pues ya ven, ahí, ahí aprendí. Y ahí estábamos cortando esta hoja, y en esta hoja yo le corté el pedazo que debía de haber dejado, así que no la puse ahí luego, luego, y ya no grabé mucho de lo demás porque, eh, pues hay veces que es difícil estar grabando y trabajando. Y ese fue pues casi el último paso, el último paso de, de trabajar uh, ahí. Si tú miraste uh, un video de un deck que hicimos, es ahí en la misma, en la misma propiedad de, de este señor. Ya le hemos hecho varios trabajos y pues estamos enseñándonos a hacer, a hacer más trabajos. Amigos, pues uh, estamos llegando al final de este video, muchas gracias por, por uh, sintonizarnos, cualquier pregunta, cualquier duda que tengas sobre roofing, ya sabes, uh, me buscas aquí, en, uh, voy a dejar la, la, el link en la descripción, y pues ahí nos estamos viendo amigos, que Dios los bendiga.